Hola amigos, una vez más estamos con un nuevo video para el canal eh, Vamos a ver, déjenme hacer una prueba, ok Eso es, me parece que sí, me parece que sí, perfecto <risa> eh, Este video lo estoy grabando eh, seguido del video anterior De hecho voy a aprovechar hoy para hacer varios videos Porque durante la semana estoy bastante, bastante ocupado y Encontré un, un, una porción de tiempo ahí libre para poder eh, hacer un poquito más de contenido. Eh, vamos a ver, el video, para el momento que estoy haciendo este video, no se ha publicado el anterior que ustedes ya vieron. Entonces, eh, el video tras anterior, el de la carta que me mandó Mega Pro, perdón eh, este video... Ustedes ya me imagino que lo vieron. Ya lo, analiz lo analizaron. Eh, y eh, hay un chico de, de Colombia. Perdón, de Perú. Siempre se me olvida su nombre. Siempre se me olvida su nombre. Eh, creo que se llama Wenderly. Una cosa así, ya les digo. El chico se llama Yanderly. Ok, él es de Perú. Eh... Él me, me pasó una información, él estaba intentando ingresar a Omega Pro, en, con, se topó con, uno de estas, con una de estas captadoras de personas. Eh, esto lo hizo de manera simplemente para sacar información, eh, que he hecho mis respetos para él por hacer esto. Porque somos pocos los que, los que hacemos esto y no incito a la gente a hacer esto porque se pueden llevar malas, malas experiencias. Y el chico, le, el, el, el, en lo que está en la conversación, le empiezan a hablar de Omega Pro, le, le empiezan a hablar de todo lo que le hablan. Y le enseñan o le muestran, eh, él le, le pasa el, el link de, mi, de uno de mis videos de, de YouTube. Y le envían Le responden esto Él le envía el video de la carta Le envió el video documental Omega Pro Le envió como 3, 4 videos para que la chica lo viera Y ella le responde esto <risa> Hola Jackson, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés súper bien eh, Sí, mira, estaba revisando ese video que me mandaste oh. Y pues eh, solamente preguntarte algo, ¿no? Tú sabes perfectamente, un youtuber crea su contenido. ¿Para qué? ¿Para qué sube a YouTube? Para tener más vistas, más reproducciones, más like y para que le puedan pagar. Entonces, eso es lo que hace esas personas, ¿no? Entonces, lo que explica ahí, pues, en sus videos, pues, es algo ilógico. No tiene la información. No se ha informado cómo realmente... Esto es algo de que no tiene la información, es algo de que siempre lo repiten de manera ya a un punto totalmente absurdo. Ya lo repiten de una manera que no, no tiene sentido. Simplemente lo repiten por, por, repetir, por repetirlo. Algo que yo siempre les he cuestionado es que ellos dicen, es que usted no tiene la información suficiente. Es que usted no conoce. Ok, entonces... Yo le estoy presentando mis argumentos, yo le estoy presentando mis objeciones. Usted que es el que tiene la información, usted que es el que sabe, demuéstreme que es así, dígame qué es lo que está mal. Hagamos un, un, un, un debate, no no tal vez algo eh, para transmitir, sino un intercambio de ideas. Usted presenta sus opiniones, yo las mías, y llegamos a un punto intermedio donde los dos estemos de acuerdo. No simplemente repetir como la verdad, ¡Ah, es que usted no sabe, no, es que usted no tiene las. Y esto es algo que pasa mucho con, con estos captadores de, de este tipo de, de esquemas Ponzi. Funciona Omega Pro, es por eso es que ellos suben ese tipo de contenido, ¿no? Porque y no saben cómo funciona Omega Pro. Me que pudieran mandar esa carta a. A todas las personas que hablan mal de la empresa, porque en realidad no tienen eh, ese conocimiento de la Vuelve a repetir que es que estas personas no tienen el conocimiento, no saben qué es Omega Pro. Ellos sí, porque ellos están metiendo el dinero, ellos lo conocen, pero al 100%. Es más, ellos tienen el, el, el dato exacto de cómo fue los movimientos que hicieron para darles ese dinero cosa que es mentira. A ellos los que le preocupan es nada más que les estén pagando cada cierto tiempo. ¿De dónde sale el dinero? No saben. ¿Cómo hicieron trading? No saben. ¿Por qué si la FSA no los está regulado? No saben. Pero ellos lo que saben es que están re eh, recibiendo el dinero, entonces eso es suficiente para ellos. Entonces, no tienen la información, no tienen el conocimiento, no saben en la empresa que están parados, no saben en la empresa que están invirtiendo. Lo único que saben es que ellos ponen el dinero y les dan cierta eh, residualidad por meter a más gente. Empresa, ¿no? Y ese es un video que ha salido recién, ¿no? Imagínate, eh, busca un video del 2019 que se lanzó la empresa. También hay ese tipo de, de información, ¿no? Que Omega Pro es una estafa, es una Ponzi, que esto que la otro ¿no? Entonces, eh, siempre va a haber ese tipo de personas que va a subir ese contenido y hay muchísimas ¿eh? muchísimas personas justamente a mí me pasó eh, es, la semana pasada más o menos me contactó un chico supuestamente así para entrevistarme supuestamente que quería información todo así todo alterado como gritándome y esto entonces esto de, de, de creer, querer crear empatía en una conversación es eh, dar dualidades, dar a, a, a mí también me pasó, yo sucede lo mismo, de hecho yo es, es, tengo conocimientos de marketing, de neuroventas, eh, y esto se llama generar dualidades, generar empatía, Este, como usted eh, tiene esto, a mí me pasa, o sea, eh, eh, esto es muy común, creo que la chica lo hace sin tener conocimiento de lo que realmente está hablando, simplemente lo, lo dijo por decirlo pero en gente que tiene mucha facilidad de palabra para envolver gente, esto es algo que se utiliza mucho. Es, eh, pues nada, eh, yo le brindé la información y pues después se me puso así muy alterado y ni siquiera quería información para ingresar al negocio, sino quería información que, para que yo le informe y pues... Eh, información MS, para que eh, yo le informe. En redes sociales, ¿me entiendes? Hablando. Entonces... Ok. Eh, no sé cómo es la chica llegó a la conclusión de que es que si ella le está presentando la información a una persona y a esta persona le, le cuestiona y se altera porque no le dan respuestas, automáticamente es porque él quiere poner esa información en redes sociales. No sé cómo llegó a esa conclusión. Me imagino que ella piensa que todo el que le cuestiona... Eh, su producto o su servicio, que en este caso es Omega Pro, es porque quieren hacerles un daño y porque quieren publicarlos en redes sociales, porque ella en realidad en este audio no lo explica. Yo le dije, bueno, normal, pues, este, sacar es un contenido que tú creas, pero de me imagino que una persona que crea contenido debe ser más creativo y crear su propio contenido, no eh, grabar a otras personas, este para involucrarlos en algo que ni siquiera tienen el conocimiento, ¿me entiendes? Otra vez, no tienen el conocimiento. Y esto es algo que le dicen todos los líderes y el culpable principal es Juan Carlos Reynoso porque yo he visto esas charlas, esas capacitaciones, entre, es más, me faltan dedos en las manos para ponerle comillas a esas capacitaciones. Donde ellos les dicen explícitamente a todos que... Si alguien habla mal de Omega Pro es porque no tiene el conocimiento. Ustedes sí lo tienen. En realidad no lo tienen. Ustedes sí saben. En realidad no saben. Ustedes sí saben cómo funciona Omega Pro y cómo hacemos nosotros todas las operaciones. En realidad no lo saben. Entonces, esto es lo que sucede. La gente repite como lorita todo lo que les dicen. Entonces, nada, pues. Eh, solamente si te digo que estás buscando información de Omega Pro, me gustaría que puedas... Buscar en buenas bases Que realmente eh, Te den una buena información no Una buena información es que, que le diga Que Omega Pro así. es bueno eh, O sea Resumiendo Si te dicen que Omega Pro es bueno Es buena información Si te dicen que Omega Pro es malo O te dan cosas eh, Te dan argumentos contrarios a la ideología De Omega Pro Esa es información que no sirve en eso se resume, se resume todo. Pero ellos no te argumentan por qué. Si te hacen una pregunta que, que cuestiona tus argumentos, no tienen los argumentos para refutar, para decir, no, esto no es así por esto y esto y esto. Sino que simplemente es que usted no tiene el conocimiento. Ok, si yo no lo tengo, usted sí lo tiene. Dígame entonces, ¿qué es el conocimiento que usted tiene? Que Omega Pro está pagando. Sí, porque es un Ponzi. Que Omega Pro este es, está regulado por la FCA. No, no está regulado por la FCA. Entonces, ¿cuál es el conocimiento que ustedes tienen? Si ustedes ni siquiera saben cómo funciona un Ponzi. Es más, están en un Ponzi y no saben qué es un Ponzi. Háganme el favor. Y, y, y, y tienen el conocimiento para... Oh, no jamás en solamente quiere ganarse su like <ríe> y reproducción y nada más pues una no. persona y nada. En, en, en esta lógica quiere decir que todo el que hable mal de omega pro es porque quiere ganarse un like y subir sus videos y ganar dinero de youtube o sea eh, no no eh, es como que si yo dijera que todos los, los networkers de omega pro te hablan bien de Omega pro solo porque quieren Captarte y ganarse la comisión. Es lo mismo, ¿no? Y eso sí es cierto. Si sí es cierto de que si te hablan viendo Omega Pro, es solo porque quieren captarte. No si tú cuestionas, no te aclaran las dudas porque automáticamente prefieren pasar de ti e ir a otra persona que sea más vulnerable para captar. Entonces, sus argumentos no son válidos en ningún panorama. Este, solamente te digo que busques información correcta, ¿no? <risa> ok, aquí termina este audio. Y eh, eh, el chico, este chico peruano le pregunta qué que está haciendo en este momento ella y le respondes. Pues nada, estoy acá en casa, reunión tras reunión, todo el día. <risa> Tienes que dedicar todo el tiempo. No sé si se acuerdan de ese video donde un captador le decía que si usted quiere subir en Omega Pro, hay que trabajar para Omega Pro y hay que dedicar el 80, 90% de su tiempo a Omega Pro. Y pues nada, ahorita estoy conectada acá este, al, al en vivo de, del gerente general de, de la compañía y pues luego tengo otro Zoom. Agendado ya con nuevas personas Este, que quieren información, ¿no? Entonces, ahí estamos, todo el día full. ¿Y una tú chica muy cuentas? ocupada. Una chica con, con muchos, muchos planes en su vida. <risa> <risa> <risa> Muchachos, eh, quiero que ustedes sepan una cosa. Si alguien viene ante ustedes y les dice que usted no sabe de lo que está hablando, esta persona tiene que tener los argumentos suficientes para decirte por qué y cómo es que tú no sabes lo que estás hablando. No es simplemente decir como Lorita, es que tú no tienes la suficiente información, es que tú no tienes la, el conocimiento. Porque no es así. Las personas que utilizan esto es porque ya están siendo manipuladas desde un principio para repetir todo esto. Y este es el vivo ejemplo, el de esta chica, de personas adoctrinadas, de personas que ya eh, su, su cerebro fue, fue lavado al 100% y simplemente lo que hacen es, como les digo, repetir como loritas todo lo que les dicen. Y este, hago un llamado abierto en este video. Porque sé que me van a poner comentarios y me van a poner eh, lo mismo que me han puesto en todos los videos. Si usted quiere que yo le responda, si usted quiere y usted considera que usted tiene los argumentos suficientes, organicemos usted y yo un debate donde podamos expresarnos. Porque el contenido, eh, el, el texto que se puede utilizar en, un, en comentarios de YouTube no es suficiente para hacer una charla extensa y llegar a una conclusión. Entonces, si usted es adepto de Omega Pro y cree que usted tiene el suficien los suficientes argumentos, haga un llamado abierto para que ustedes, eh, para que ustedes se, contacten, se contacten conmigo y logremos coordinar una, un debate. Eh, mi número de teléfono aparece en todos mis videos, sin embargo, se los voy a poner por acá de una manera que ustedes lo, lo puedan apreciar de una, mejor, de una mejor manera. Mi número es 647, mentira, <ríe> es que tengo como 5 números. Eh, ¿Cuál es el que utilizo para esto? 89739988 Recuerden que antes de ustedes marcar este número Tienen que poner el, el código de país Que en este caso es más 506 Me agregan de esta manera Vea que se lo estoy poniendo en grande A pesar de que en todos mis videos aparece mi número de teléfono me agregan ustedes de esta manera y así logramos coordinar algo. Pero bueno, chicos, eso fue todo lo que yo les quería mostrar. Eh, espero que este video eh, les haya servido de algo. Allá, Por lo menos eh, poner a la luz, todo eh, evidenciar los problemas graves que tiene Omega Pro. Y nos vemos chicos, hasta la próxima.